San Luis María Grignion de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, nos reveló proféticamente, el papel que habría de tener María, conforme a los designios de Dios, en estos últimos tiempos que vivimos. El poder de María sobre todos los diablos resplandecerá particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá asechanzas a su calcañar, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos que ella suscitará para hacerle guerra.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 Y harán que Jesucristo triunfe.